Por las dudas, amor, la cámara ve un poco de la puerta. Buenas, buenas, ¿cómo andan? ¿Qué tal todo? Díganme si se escucha bien, si se ve bien. Ya estamos acomodando todo acá. ¿Qué tal, qué tal? ¿Cómo andan? No, todavía tiene que llegar gente, así que. ¿Dónde está Luciana? ¿Se escucha la música? Estamos Recibimos una Una recomendación De poner música bajita En el de me responde de fondo Como para que Llene el espacio Y no sé Me puse muy bajito tal vez Tal vez no Puedo subir A ver, a ver Si sí, está bajita bueno, le voy a subir un poquito apenas A ver ahí Aquí tenemos un montón de anuncios encima Ahí le subí un poquito Buenas, buenas ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? Bueno, vamos a esperar unos minutos A ver si se suma alguien más Bien. Voy a dejar la música ahí, de bajita la idea es que no le poníamos música a los demás responde porque eh, después las chicas tienen que hacer el, el resumen Y tal vez quedaba medio desconectado todo, entonces... Eh, se podía llegar a perder medio un poco la, la, la idea del video Pero bueno, vamos a probar a ver qué tal sale Buenas, buenas, ¿cómo andan todos? Ahí estoy viendo nombres, nombres conocidos ¿Qué tal, qué tal? Ah, tengo que a sobrar en silencio por las dudas. Nunca se sabe <risa> cuánto voy a llamar, mi hija. ¿Ah? Ahí va. Bueno, ¿cómo andan? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? Eh, ahora vamos a responder la, la, las preguntas. Pero de nuevo, vamos a empezar. Estoy, ya estoy perdiendo el ritmo. Este es el primero de Me Responde, bien hecho en mi casa nueva, desde hace ya un par de meses estábamos peleando con internet para que nos salen y sucedió ayer, creo así que acá estamos nuevo setting, está la biblioteca atrás mío, está, está toda llena como siempre, a ver si sí. voy a subir un poquito ah, está todo ahí ahí está la caja de micrófono um. los gatos ahora están durmiendo en la cama pero vamos a empezar con algunos anuncios porque hay varios para hacer Que son Bueno, primero eh, Ahora que tenemos internet vamos a volver con la programación que teníamos pensado A de, de principios de año que era hacer eh, los podcasts Y eh, creando un juego de rol Vamos a acomodar los horarios en este, en este tiempo y, y los días, ahora que podemos hacerlo Pero ya, ya no, no, no falta casi nada, simplemente es una vez que tengamos todo, todo organizado, la agenda, vamos para allá. Eh, el segundo anuncio. Dice está bueno, es importante. Lo voy a leer como me lo escribió H. Estamos muy contentos de contarles que oficialmente estamos colaborando con Akataka, tienda de juegos argentina. No solo es un lugar donde conseguir juegos de mesa y juegos de rol, también es un espacio donde organizan encuentros a nivel nacional sobre la temática. Buscan difundir el hobby y llevarlo a todo el mundo. Así que nos alegra muchísimo esta colaboración. No queremos adelantarles mucho, pero si vienen un par de videos auspiciados por ellos, vayan a ver el contenido en sus redes sociales, no tengan miedo de, con de conectarlos. Son una amor. Si no me equivoco... Está... ¡Boom! Ah, bachista ahí. Bien. Eh, eso... Vamos a, hacer esta, vamos a tener esta colaboración con esta tienda en, el, en la cual eh, van, nos van a ver compartiendo co eh, cosas de ellos, principalmente sus productos, y van a ver videos que están eh, de alguna manera promocionados por ellos o esponsoreados por ellos. A nosotros la verdad que nos encanta esto porque eh, es una forma de demostrar que el canal viene creciendo y, y se generó mucho más interés del de, de que jamás hubiéramos pensado, así que está buenísimo. La otra colaboración que tenemos, que sigue en la misma línea, es con el Mago 3D Lo pueden encontrar en Instagram Que nos envió unas miniaturas que están buenísimas Tenemos que hacer el post en las redes sociales para mostrárselas Porque son las miniaturas de los chicos y a mí me dio un Chester es, es así chiquitito, pero me lo dio pintado y está que no se puede creer eh, Las miniaturas de los chicos están buenísimas, hizo los Grunks De Vines, tiene un cañón Kyle está como re forzudo con, una, con su cimitarra Alguien está tirando un hechizo, la verdad. Muy, muy bien. Y se lo super recomiendo. El mago 3D, búsquenlo en Instagram. De todo. Impresionante. Y por último, bueno, mañana vuelve a Nurem. Mañana sí sale a Nurem. La semana pasada estaba yo mal eh, de la garganta y la cabeza. Eh, muy enfermo, pero ya está. Mañana sale y sale desde acá. Puedo dirigir desde mi silla de mi PC. Una maravilla Tal vez voy a ocupar un poco de tiempo contándoles cómo hicimos todo porque fue un caos Y esos son todos Ah, y el viernes sale el diferido de la partida de vampiros A ver Bien, esos fueron todos los anuncios, estamos muy contentos de, de anunciar los nuevos sponsors Barra colaboradores de la taberna uh, Y ahora sí, para cualquier persona que sea nueva La idea de este stream es que me hagan preguntas sobre juegos juego de rol o de rol en general y yo las voy a responder en el orden que me aparecen. Voy a tratar de, de, de ocupar el tiempo correspondiente a cada pregunta, pero bueno. Y... Dicho sea esto, voy a aprovechar y contarles un poco cómo fue cómo fueron estas semanas, estos meses, en la taberna de Red. Resulta que, debido a, a todo lo que viene pasando, eh, como no teníamos internet, teníamos, teníamos internet que no nos permitía... Eh... Que no nos permitía subir cosas a internet, ¿no? Como es streamear. Así que solo podía, digamos, estar aquí en casa usando internet, trabajar, jugar jueguitos, cosas por el estilo. Y la única manera que teníamos de mantener los streams era yendo a la casa de Max. Porque Max es el único que tenía el internet suficientemente bueno como para poder hacer streams. Así que eh, para hacerlo. Yo cargaba los monitores en una valija. Me iba hasta la casa de él él agarraba su notebook, se sentaba en la mesa de su living, y yo me iba en su, en su estudio, en el estudio de él, Si ven donde jugamos, Max tiene atrás paneles de, de absorción de sonido, y tiene un, un, un estudio muy copado, porque él es músico y ensaya, practica, eh, compone, todo ahí adentro de ese estudio. Vos entrás y tenés instrumentos por todos lados, cables por todos lados, un montón de, de pedaleras por todos lados, entonces yo como un poco le estaba invadiendo el espacio. Y si bien él nunca tuvo problemas, a mí me molestaba un poco. Pero finalmente... Pero finalmente... Eh, tenemos internet acá y ahora voy a poder dirigir desde mi mesa. Que obviamente me siento mucho más cómodo. pues no, no tengo que cargar la balica hasta ningún lado y volver. Eh, esa es la otra. También siempre terminaba volviendo como a las 11, 12 de la noche. Desde lo de Max. Que no queda lejos, pero bueno. Era un taxi. llevar a y traer. Volvía cansado. Cada, cada vez que... Cada vez que que estábamos streameando, todos se quedaban charlando con la llamada después de jugar en la de Vampiro, en la de D&D y... y yo no podía, porque yo tenía que juntar todo y volverme así que ya terminó Bueno, vamos Vamos allá Voy a buscar las preguntas que haya os veo que hay una predicción, ¿cómo es? ¿Cuántas preguntas era va a A ver, ahora de nuevo Ah, las preguntas que quieran sobre juegos de rol las voy a, voy a responder en el orden que me aparecen y les voy a dedicar el, el, el mayor tiempo que pueda cada una así puedo responder la mayor cantidad de preguntas posibles Veo mucha, muchas palabras de cariño, gracias a todos Vaquero ¿Cuándo subieron la partida de superiores a YouTube? La partida de superiores nos la dirigió cerca está ahí creo el chat, cerca de 20 y eh, probablemente la suban en, en el YouTube de la escuelita pero nos van a avisar, nosotros lo vamos a compartir por todos lados Estuvo re divertido. Mask es un sistema genial. La pasamos re bien. Además, tuvimos la oportunidad de, de disfrazarnos nosotros y siempre, siempre la pasamos bien haciendo eso. Estuvo buenísimo. Espero que les guste cuando, cuando la vean. A ver, a ver, a ver. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Estoy buscando una pregunta. Vaquero. Me siento muy inspirado y quiero realizar un combate en una cueva con arañas. Quería saber qué cosas interesantes puedo hacer aparte de caminar despacio y ser inflamable. No, no entiendo la pregunta. <risa> la parte de caminar despacio y ser inflamable me... Me descolocó. ¿Cuál, cuál es la idea de la...? Imagino que las, las arañas están en la cueva caminando por todos lados y vos tipo vas prendido fuego sin... La posibilidad de que te toquen. Eh, Suena bien. Yo creo que, aprovechando, ¿no? Una cosa divertida que se puede hacer en D&D, porque es, de hecho muy fácil conseguirla, es caminar en las paredes. Hacer un combate horizontal, mientras está eh, sucediendo un combate vertical. Eh, sin nadie volando, ¿no? Sin, sin el eje Z, ¿no? Ponemos el eje X y Y, y... El combate así está buenísimo, súper divertido Porque tenés que... todos los personajes están de alguna manera parados en otro ángulo Súper divertido, yo creo que... Podrías aprovechar con el tema de las arañas, pero la verdad... No entendí muy bien la pregunta Grande nota Grande Por la recomendación Ahí está la... Finalmente, pero... Sí, capucha, sin pelo. No, de hecho, me tengo que afeitar, pero bueno, yo a mi barbero que él sabe dónde, hasta dónde llega. Boom. ¿Tienen canales de donación en pesos? No estoy pudiendo comprar bits. Sí tenemos, eh, no me acuerdo, ya te digo. Porque... Está la posibilidad de donarnos por mercado pago o por cafecito eh, en pesos. Uh. No los estoy encontrando <risa> eh, ¿Dónde está? Es raro Bueno Ya los vamos a tener eh, Pero sí, pueden hacernos donaciones por Mercado Pago O por Cafecito Y se las agradecemos un montón, como siempre Incluso ya la posibilidad de considerar hacerla Es muchísimo para nosotros Cabra ¿Alguna vez usaste un personaje de una campaña en otra campaña? O sea, continuación de su historia Sí, y de hecho tuve jugadores que me lo han pedido me pareció una buena idea. Eh, la, la, la charla se daba en, por ejemplo, terminaba la otra campaña que yo nivel 6, 7, y decían, hey, quiero seguir jugando a este personaje. Y, y, y la, el DM decía, bueno, pero vamos a empezar nivel 1, ¿tenés algún problema? Y se hacía esa negociación. Eh, pero hubo, hubo una vez, me acuerdo, en la que uno de los chicos quería seguir usando su personaje con el mismo level. Y dijimos, bueno, dale, sí, vamos a ver qué pasa. Terminó siendo muy divertida, la verdad eh... ah, ahí está el comando Gra Gracias, gracias Carlos eh... Terminó siendo muy divertida porque No solo se continuó la historia del personaje Sino que de alguna manera se conectaron las dos campañas Y se hizo mucho más grande el mundo de lo que originalmente era eh... No me acuerdo exactamente qué personaje era Pero yo creo que fueron dos campañas mías Y de jugar no me acuerdo quién era, éramos, éramos jóvenes pero yo, a, a mí me sorprendió mucho el resultado eso estuvo buenísimo. Porque de repente el personaje sabía cosas que había conocido en la campaña anterior. Eh, que, había, que originalmente era en otro mundo, ¿no? Y, y de repente todas esas cosas empezaron a, a reaparecer en la, en la segunda aventura. Y eso fue una locura. <ríe> eso fue una locura. Después la otra, la de siempre que tenemos, es la campaña anterior que jugamos. Que fueron dos campañas seguidas, eh, individuales. Y... Los personajes que empezaron en la primera continuaron en la segunda y sabían todo. Pero yo, yo juego muy pocos personajes como para hacerlo. Maestro Odrido, tengo una pregunta. ¿Tiene una sola capucha morada que usas todo el tiempo y la lava entre videos? ¿O tiene un armario lleno de 200 capuchas iguales todas las mañanas y elige cuál se va a vestir. Tengo una sola túnica violeta que la lavo. No entre videos, pero sí de vez en cuando. Eh, debería... A veces, a veces más seguido debería hacerlo eh, Pero tengo, tengo una sola túnica violeta y una negra eh, ¿Dónde estamos? Vaquero Quiero usar un enemigo que se llame Dry Glove, Pero no tiene ninguna habilidad que me parezca interesante o al combate más divertido o diferente ¿Me podrías dar un consejo para que no sea solo Una esponja de daño? <risa> Podría, podría ser simplemente que sea inofensivo, pero que él, digamos, se presente como el terrible, o el dragloth, el Destructor. Y no y los personajes pueden ignorarlo sin problemas, como que sea un inconveniente o, o, o que les dé cosa a lastimarlo en vez de que sea simplemente un villano que pelee. Si no tenés nada, aprovecha que no tenés nada. Capaz sale algo divertido de que sea simplemente una persona que quiere ser un villano y, lo y nadie quiere ser el héroe que se le enfrente. Eh, puede ser divertido Y eventualmente tal vez se vuelve un villano O te redime los Y se vuelve un NPC que los ayude eh, O cualquier otra historia ¿no? o sea, Tal vez se enamora o se da cuenta que lo que está haciendo No era lo suyo y debería haberse dedicado A otra cosa Este, el tema de los dones de D&D. A ver... ¿Por qué no salió cafecitos? ¡Gracias por los cafecitos, Gun! ¡No salió cafecitos! Ah, debe estar mal configurado acá. Uh, a ver... Perdón. Ya mismo lo arreglo. Perdón, muchas gracias. ¡Qué grande! ¡Qué grandes los cafecitos, Gun! Eh. no sé a veces a veces anda a veces no anda eh. a ver vamos a arreglarlo rápidamente y bueno, ahora, ahí está Cafecito Ahora apareció, perdón por que no haya apareció antes, pero... Pensé que estaba andando eh, Ahora sí, vamos a los Supernatural GIF eh. A ver, vamos a leer las leyes Las leyes, las leyes y las reglas la, los regalos de estos sobrenaturales aparecen enteros y son como cosas que también hay en otros lugares, pero la idea es que es un tipo de habilidad que vos podés usar para recompensar a un jugador por algo. Tipo, enteros, los dioses están ahí, al, al lado tuyo, ¿no? Están en la tierra o están cerca. y, y necesitan gente que, que, los, que los adore. Ah, perdón, no leí la pregunta Según Me podés repetir el tema de los dones, el otro día no pude escucharlo y se me cayó internet Ahora sí La idea es que son eh, algún tipo de habilidad Que una entidad le puede otorgar a los personajes por, Puede ser algún tipo de recompensa, puede ser algún tipo de intercambio Puede ser cualquier cosa Pero la idea es que vos le podés da, dar esta, este don, este regalo Y desde ahí en adelante esa persona consigue, por ejemplo, a ver Desde la lista que hay ¿Dónde está? Uh, tu, tu, tu. Un segundito Para que la producción me está hablando De otra cosa Mientras sigan haciendo preguntas Ahí, ahí reviso un poco Tengo que hacer ¿Tengo que activar otras cosas Estamos acá. Acá. Ah, sí, ahí era. Ahí era. ¿Está? Bien. ¿Dónde estaba lo que yo estaba buscando? Los regalos supernaturales. Bueno. Eh, por ejemplo, este es de... A ver, este es de Strad. Esta... esta la Queen of Foxes te da el regalo de lanzar contagio como una acción. Después de cruzarte tres veces, el regalo se desaparece. Esa es la idea. Es como un, eh, un extra que le puedes dar a los jugadores que a mí la verdad me parece una gran idea. Que tengan esta habilidad que o, o, o se gasta o no. Pero tiene que ser a cambio de algo. Porque no te lo da a cualquiera. ¿eh? Te lo da a una entidad con... Poder considerable, no hace falta que sea un dios O alguien súper extraplanar Pero Te lo da alguien con, con, buen, con una buena cantidad de poder Y seguidores como para Andar proveyendo estabilidad Y Es una buena idea para que los jugadores Consigan otro tipo de recompensa Eso, eso es la verdad, no solo objetos, oro O experiencia. sino digamos La posibilidad no sé yo, de, de Durante Un año ser un buen poner Por decir algo al azar, ¿no? Pero esa es la idea, vos tenés que dársela a los jugadores a cambio de algo, ¿no? Que se yo, eh, tal vez un gigante poderoso puede otorgar que yo resistencia al frío eh, A cambio de que le recuperen su arma o algo por el estilo, eso, eso también, también se puede negociar Esa es una, una buena idea Aria ¿Un moque Kensei puede usar una pistola como Kensei Weapon? voy a leer rápidamente quién sabe porque si no me equivoco eh, las armas que puede elegir son bastante limitadas Elegís dos tipos de armas una melee y una a distancia uh, cada una de estas armas puede ser simple o marcial eh, que no sea ni pesada ni tenga propiedades especiales entonces vamos a ver si si eh. las armas de fuego En D&D tienen esta, esta, son pesadas O tienen, la propiedad, tienen propiedades especiales Eso es probablemente lo único Que, que creo que deberían no poder elegirlo Y bueno, que existan o no en el setting <risa> eh. Tienen properties pero no son Special properties Dejame buscar de nuevo, rápidamente, la lista de armas porque... Porque lo cierto es que... <risas> <risas> o sea, según como está escrito todo, no hay ninguna... Ningún impedimento para que el, el monje que ensaya use armas de fuego el, el impedimento más grande es que existan las pistolas ahí en ese setting pero no creo que haya... O sea, según como está escrito, ¿no? Hay que ver cómo se interpreta Ahora sí, vamos a seguir Everard Consultando por un guerrero Que pega como loco con una acción normal Second win y action surge con dos armas de una mano Golpea seis veces ¿Sale alguna penalización? ¿Es normal? No, no hay ninguna penalización Lo único es que eso lo vas a poder hacer una sola vez Porque el second win lo, lo podés activar una sola vez Pero una vez que se termina, se terminó la idea es que eh, el guerrero como que saca toda esa estamina que tiene adentro Y dice, puf, rompe todo Y bueno, después no es que deja, sí, es inútil para nada Simplemente eh, no tiene el second win Adix, buenas Mis jugadores me han comentado que mis NPC son muy monótonos Es decir, que parecen no tener personalidad ¿Cómo lo soluciono? La primera cosa que, que es importante es prepararlos Eh... Asignales a cada uno personalidades Nosotros tenemos un video, de un taller de cómo, cómo crear NPCs Ahí más o menos doy unas, unos tips Y uno de los tips que doy es Que le crees una, una pequeña historia, un pequeño background O por lo menos que anotes un tipo de personalidad Es muy fácil caer en el NPC que no tiene ganas de participar O que no les interesa participar en la vida de los jugadores Pero lo cierto es que los NPCs también están haciendo sus cosas y También tienen sus planes y también tiene sus intereses Y... Quieren, eh, quieren cosas de lo que sea que esté pasando en el mundo. Tal vez no son tan ambiciosas como los jugadores, como salvar el planeta. Tal vez simplemente quieren ponerse una panadería, pero bueno. Van a tratar de hacer cosas en pos de conseguir esa panadería. Así que trata de que eh, tengan eso los jugadores. Perdón, los NPCs. Ah, Se sí me estaba hablando de producción. Eh, es importante eso por parte de los NPCs porque... Si no, sí, se sienten monótonos eh, tratar, hay, hay que tratar de que se... Que sean diferentes Que, tenga, que uno sea súper Súper extrovertido Y hay un montón y otro que sea recallado O uno que sea Ambicioso y codicioso Y siempre quiera negociar o siempre quiera salir ganando en la charla Y los jugadores tengan que hablar con él de alguna manera Esa es la idea, anotarle Rasgos de personalidad Y... Eh, que cada uno tenga información que un límite de información por la que pueden ofrecer, ¿no? Porque no todos van a saber todo todo el tiempo Pero eh, te recomiendo ver el video en YouTube <risa> Vaquero eh, En D&D, ¿el infierno está debajo de la tierra o es un plano aparte? O sea, debajo mucho lleva a él ah, no me acuerdo la, la posición exacta Pero eh, es otro plano <risa> Y que sea otro plano significa que está en otro lado Pero lo que sí, lo que sí sucede es que a veces Yendo a lugares extremos en, en el mundo de Reinos Olvidados, encontrás portales directos a otros planos. Por ejemplo, eh, por decir algo así, si vas al fondo del mar, probablemente te encuentres un plano, al, un portal al plano elemental del agua, eh, o por ahí cerca. Eh, de eso se trata también, un poco, ¿no? Si vas a un volcán, tal vez hay un, un, un portal en el infierno. Si vas a la cima de una montaña, tal vez hay un portal. A... El, dije. La ciudad de los portales. Y así, así, así. Eh, así que, digamos... Al ser en otro plano. No está ni debajo ni arriba. Pero sí. Podés llegar yendo en alguna dirección. Eh, eso... Es posible. <ríe> Uh, cabra, ¿qué personaje era ese que continuase? Eh, no me acuerdo, te juro que no me acuerdo Sé que era un clérigo el personaje que continúa de campaña en campaña Sé que era un clérigo porque ese chico siempre, siempre jugaba clereos y sí, eh, eh, Porque nadie más jugaba clereos o nadie más curaba Y él siempre jugaba clérigos, pero no me acuerdo nada más del personaje Sé que usaba una masa y un escudo eh, grande o pavés, no me acuerdo porque era 3.5 Pero no me acuerdo mucho más de ese, éramos jóvenes Alex, practico artes marciales mixtas en la vida real y me gustaría usar una de las técnicas que sé y que no están en el libro para un monje ¿Se puede usar nuestro conocimiento de la vida real y usarlos en los personajes? Sí El tema es que probablemente no se traduciría bien a lo que son las mecánicas Porque las mecánicas del juego están hechas puntualmente para que no se detenga tanto el roleo o se continúe el juego por eso hay, muchos, hay muchas cosas, digamos, cuando vos atacás con una espada, no es siempre, digamos, la espada cae así y nada más. Es tipo, podés girar la espada o podés hacer una estocada o un golpe mucho más pesado. Por eso, digamos, el jugador tiene que meterle el, el tipo de, de, de flavor que quiera a la hora de atacar. Entiendo, digamos, que eh, al hacerte Marcial Mixta, tal vez que ya tenés algún agarre o alguna eh, algún, una forma de... de, de Sostener a alguien en una llave o el brazo, lo que sea Para eso están las maniobras de combate eh, Y que tal vez te sirvan Usarlas de esa manera Pero si no, está difícil, digamos, traducir todo lo que Lo que podés llegar a ser Al a sistema de ID que es en ese sentido es muy, muy abierto, digamos. El, el ataque, un, un ataque desarmado, es ataque desarmado. No sabes con qué podés, podés pegarle con el hombro y va a ser el mismo daño, tal vez. Entonces, de eso se trata. Vos, vos le ponés el estilo que quieras a la hora de pelear. Vaquero. ¿Has jugado sistema de hija escuela? Y de ser así, ¿has probado las variantes como espacial o el de vaqueros? Fue vieja escuela, pero era el... ¿Cómo se llama? Era... No, era tipo fantasía medieval. Eh, pero no probé el, el espacial y el, el de vaquero. Suena divertido. Hace rato que te van a jugar algo así tipo del oeste. Carlos. En el juego de rol alemán de Genesis hay una druga, por así decirlo, llamada, por así decirlo, llamada quemazón. Y la metí... Al mundo de Everton. ¿Vos crees que sea bueno o interesante meter cosas a otros juegos como la llamada de Tulu, Vampiro? O en este caso de Genesis a DD y viceversa. Sí. Definitivamente. Eh, creo que en el último video que hicimos. O que grabamos. Hizo una recomendación así. Eh, que tal vez se pueda se entender como una regla homebrew. Pero lo cierto es que. Hay muchos juegos que tienen reglas para cosas que son muy buenas. Por ejemplo la llamada de Tulu para... Para el tema de la cordura está muy buena. Y si lo querés aplicar en DD, funciona. Pero hay muchas cosas de otros juegos súper interesantes que se pueden aplicar a, a los demás. Y tal vez tengas que modificar una pequeña parte nomás. Y de repente el juego tuyo se va a convertir en algo nuevo. Y todos lo van a apreciar. Todos lo van a apreciar. Todos van a decir, esto es raro, esto es diferente, vamos a ver qué sale. Así que sí, yo siempre, siempre recomiendo... Tratar de que... De que el sistema no los estructure, ¿no? Como que no sea solo lo que está en el manual O las reglas homebrew que hicieron en base al manual sino si, si, si ven un, qué sé yo, por ejemplo, Tulu Dark Un, un, un juego súper <risa> simple Si ven algo de ese sistema que les gusta para aplicar en su partida De, qué sé yo, de ratas en las paredes Háganlo, ya fue eh, La idea es que ustedes tomen control Nota ¿Qué multiclases recomendás para novatos en D&D? soy muy malo con estas cosas <risa> eh, Multiclases A mí me gusta mucho el bardo, así que yo lo mezclaría con algo que haga magia El hechicero, como para gastar las, los puntos de, de hechicería y, y hacer muchas cosas a la vez Esa me gusta a mí Chulmac Pregunta, brujo para un total novato, ¿es buena o mala idea? Es muy buena idea Lo cierto es que entiendo que esta, esta parte de... Eh, hay clases que son más fáciles y clases que son más difíciles Pero por otro lado, digamos, las clases difíciles son las que usan magia Y una vez que aprendes las reglas de la magia, ya está No, no es mucho más complicado que las reglas de combate eh, A la hora de mover tener el combate, ataques de oportunidad, cobertura, todo eso entonces eh, no varía tanto. Tenés ataques a distancia, que son ataques con magia. Eh, tenés que. A veces haces algo y simplemente tu objetivo es una tirada de salvación. Vos, vos simplemente decís: hago esto y esa cosa sucede. Eh, y los demás tienen que reaccionar. Bueno, vos ni siquiera te, te gastó algo. Eh, el brujo lo que tiene de interesante. Para alguien que recién empieza. Es que tiene muy muy poca magia. Sobre todo al principio. Entonces, una vez que tiraste dos o tres hechizos. Perdón, dos hechizos. Ya está, te queda tu... tu eh, uy, ¿cómo se llama? El... Bueno, el, el de 10 El... El country del bruj eh, Y ya está O sea, que, que eso es exactamente lo mismo que usar un arco ponerle La regla es la misma ¿te Haces un ataque a distancia contra la armadura de tu objetivo eh, Nada más Si tiene cobertura, etcétera también eh, Entonces... Pero interesante. Y además el brujo lo que tiene al hacer este pacto con el patrón. Tenés mucho más para rolear desde el principio con, siendo un novato. Eldritch Blast. Gracias Luciana. <ríe> eh. Así que sí, yo lo súper recomiendo. Chulmac Grande. Ahí veo la donación. Gun. Qué ídolo. Me Vaquero, si tu capucha fuera un objeto mágico como los de DD, ¿qué efecto tendría? <ríe> no sé. <ríe> eh. Yo creo que, eh, tal vez digamos, eh, bueno, es calentita, así que tal vez puede dar algún tipo de resistencia al frío. Mm. Buena pregunta. Lo voy a pensar. Tal vez de alguna manera la túnica tiene algún, algún efecto interesante. Me gustó la, esa pregunta. La, la, la, la, voy a, la voy a guardar. Luciana, por favor, hacerme acordar esa pregunta. <risa> uh. Y hago el, el set de, de, de M la taberna. Uy, uy. Sigamos. Maestro Trío. Hay una forma de rolear guardias de D&D sin que sean un estorbo para la parte. O sea, todo lo divertido que hacen los jugadores es ilegal. Y a veces da pena que todo les traiga consecuencias. Proba a tener un guardia que no le importe su trabajo <risa> Proba a tener un guardia que los vea salir de una ventana robando Y los ayude O se meta a él después a robar Y no tenga problema en hacerlo Proba a vos cambiar la actitud de los guardias hacia lo que hacen los jugadores Tal vez o está mal O tal vez consideran que lo que hacen ellos está bien Y tratan de ayudarlos desde adentro del sistema no tienen que ser todos iguales los guardias. No lo hagas porque vos como DM te vas a aburrir. Ahí lo estás diciendo, digamos. Como que todo es ilegal y todo le trae consecuencias. A veces no es así. Las, los guardias, en el fondo, son personas. Son personas que están viviendo ahí en este mundo. Y tienen su vida, tienen su trabajo, tienen sus cosas. Por ejemplo, el guardia está patrullando solo. Solo, solo. Completamente solo. Y ve a cinco personas que están escapando de, de un lugar llenos de sangre y tirando hechizos hacia adentro del lugar, puede considerar no atacarlo porque claramente son personas peligrosas y se va a esconder. Eh, o, o se va a dar media vuelta y va a ser el que nunca estuvo ahí para no estar involucrado en la situación. Fíjate, eh, podés hacer muchas cosas interesantes con los guardias. Pueden ser divertidos, no tienen que ser todos así súper serios y aburridos. Empecé, empezá por esta, por la opción de que no le importe su trabajo Porque es un guarda que no le importe eh, Y después, bueno, vas a, eventualmente vas a llegar a los corruptos que ven a los jugadores robar Y le dice, bueno, mira, está robando eh, Yo puedo no decir nada por 50 monedas, una cosa así eh, Y vas viendo Vaquero ¿ahora más directos jugando videojuegos con gente de la taberna como el Among Us o el LoL O eso es muy complicado ya No, de hecho, ahora que tenemos internet, se puede eh, tengo muchas ganas de hacer eh, streams de cosas Porque lo extrañaba un poco Extrañaba estar acá con todos ustedes eh, Y se siente bien Se siente está, que está bueno estar acompañado De hecho tengo unos streams pensados para el sábado A ver si me sale Y <ríe> si les gustan Y vamos a ver, yo tengo ganas de jugar videojuegos Están por sal Salieron un par de videojuegos interesantes Como el de D&D Day Day, Y uno de Vampiro también Que los dos son medio más o menos lo mismo de ir a pelear Pero bueno, algo se puede hacer pero te van a jugar videojuegos con gente. Alex, ¿cuál consideras que es el mayor error de los DMs con los jugadores novatos? Cuando empiezan a jugar me enseñaron muy mal conceptualmente que era cada clase y terminé haciendo un paladín cuando buscaba un rock. Pero no lo escogí porque no entendía qué era. Bien. Es para mí un error común, entre comillas. Algo que yo encontré a mucha gente haciendo es explicándoles el sistema de juego desde el principio, tipo... Vos vas a tener un más 3 a esto, un más 4 a esto, tus números son estos Y esa es una parte, eh, es una manera de enseñar peligrosa Porque tal vez tenés un, un, una, un, un grupo de gente interesada en estos de los juegos de rol Porque lo vieron en Stranger Things Y vos le caes con matemáticas Que sí, está bien, son divertidos los números, pero... ¿Cuáles son las razones por las cuales existen estos números? Vos me decís, bueno, tengo un 3 al ataque, pero ¿qué, ¿qué es el ataque? ¿Por qué ataco? ¿Quién ataca? Entonces pasan todas esas cosas. Yo vi esa parte en, en, en algunas personas que estaban presentando el juego de eh, los números. Y para mí no se entra por ahí. Vos querés empezar a jugar, sentalos en la mesa y decirle hey, ¿qué querés jugar? Esas personas elijan. mostrarles imágenes que elijan por los ojos. Elijan por algo que les interese. Y después te tirás. Otro error es ese que vos decís que explican Cómo la, esas personas se entienden cada clase En vez de darte a vos Elegir qué es lo que querés hacer Y el otro, el otro error Más común que veo es eh, Que si es tu primer personaje Hacete lo que le falta a la parte. <risa> no, no está bueno eso Hacete lo que vos quieras La parte lo va a resolver como pueda Si no tiene alguien que cubre, Si no hay alguien que ataque si no a que distancia Va a ser una complejidad que van a tener que resolver En el juego Pero la idea es sentarse a jugar es sentarse a, a ver qué pasa y a, y a decir estupideces con tu grupo Para mí esos son errores muy comunes de los DMs, que se pueden solucionar fácil eh, eh, O por lo menos eh, se, pueden, se pueden evitar Me gustó esa pregunta, gracias tu, tu, tu, Vaquero te planea hacer un tablero? Responde pronto, sí Sí, porque si no me equivoco estamos todos vacunados ahora Eso está buenísimo eh, así que estaría genial eh, organizar algo Todavía no sabemos cómo porque recién ahora tenemos internet copado Pero ya, ya lo vamos a hacer Además me gustaría digamos, incluirlo a Lordi eh, Con su partida de vampiros Que viene re bien, súper divertida eh. Estamos mostrando vampiro quinta edición Y me encanta cómo lo estamos haciendo Así que sí, quiero que haya algo Maestro, ¿van a hacer alguna campaña por stream de algún sistema en la que inviten a jugadores ODM desde el Discord? Eh, tenemos algo pensado porque bueno, ahora en agosto es el cumpleaños de la taberna Así que queremos hacer una celebración interesante, vamos a ver qué, qué pasa También están los torneos de PvP que Adria es como el gran maestro de ceremonias ahí Nosotros tenemos como muy poquito muy poquita influencia en, en los torneos es más, más o menos digamos como... Adria es la persona que, que decide cuando suceden las cosas y organizamos, nos tiramos a organizar. Eh, pero, pero, hay, hay cosas ahí en, en, en, en, en eh, preparándose. Sobre todo porque estamos mostrando muchos juegos de one-shots ahora en los videos. Que te tengo que decir que <ríe> me encantaron hacer todos estos videos de one-shot. Faltan, faltan algunos, tenemos un par más planificados, pero me encantó hacer estos videos de one-shot porque. Leer sistemas terminó siendo, volviéndose algo súper divertido cuando, cuando no, no tenía que leer manuales así de gruesos todo el tiempo. Adex, precisamente hablando de NPC, ¿cómo harías para que un NPC sea entrañable? Que los personajes festejen cuando lo vuelven a ver o se preocupen si está en peligro. La... Para estas cosas es importante pensar, digamos, cómo a vos se te vuelve alguien. Es entrañable, extrañable que vos te preocupes por esa persona y quieres saber que estás bien. Es una persona probablemente con la que compartiste cosas, con la que compartiste alegría, tristeza, situaciones complicadas y etc. Entonces, tal vez acompañando a un NPC durante un tiempo, los jugadores le van a tomar cariño porque está ahí y los ayuda, les habla, les cocina, eh, tal vez los, sé yo, los. los espera, los busca, les pregunta. Entonces, es importante. Eh, si vos querés que haya un NPC que se encariñe con. Que los jugadores se encariñen con. Sea una persona que pase tiempo con ellos. Yo estoy seguro, por ejemplo, en mi partida de. que tenemos ahora en Anurem. Que con la tripulación, si bien todos tienen relaciones distintas con cada uno de los NPCs, todos se preocupan por la tripulación en general. Y si a alguien le pasa algo, van a ir a ver qué le pasó. Por más que digamos que sé yo que. Sonrisas ahora. No, no es un NPC muy, muy, muy bien recibido por esta tripulación Sigue siendo de su tripulación, y lo van a querer igual Y lo van a escuchar, y van a interactuar con él eh, Edur, que siempre ahora está yendo con ellos para todos lados Lo van a querer, lo van a extrañar Pero es porque los dos pasaron tiempo con los jugadores Los dos estuvieron ahí cuando ellos estuvieron en situaciones feas, situaciones buenas Y, y aportaron su pequeño granito de arena en que ellos estén bien Así que de eso se trata eh, también es algo muy común, es darle un, una cosita súper tierna y que los protejan de todo mal posible, hasta el infinito, para siempre. Eh, que tal vez sea algo que ni siquiera sepa hablar, digamos, simplemente <ríe> un bichito tierno. Vaquero, una pregunta. Para monstruos del Underdark, ¿qué libros debería leer? ¿Está el manual Underdark? Para 3.5, Está Tiene todo lo que necesitas. Todo <risa> Yo como Kenku Nota ¿Cómo funcionan las armas en Fate avanzado? Wow, jugamos el básico con amigos Y la mayor queja es que no hay armas En el avanzado están bien implementadas Hace un montón que no Hablo de Fate avanzado Wow. Déjame buscarlo porque no me acuerdo. La última vez es que. Creo que. La última vez es que hablé de Feita avanzado, si no me equivoco, fue el primer año de la taberna. Estamos en el tercero. Eh, tal vez tenga que deberte esta pregunta. Eh, tu, tu, tu, tu. Sí, no, no, no. No voy a poner a leer la regla de las armas ahora porque no me lo acuerdo, pero. Nota, te la debo para el próximo que me responde. Eh, de producción, hágame acordar esta De las armas de Fate Porque En realidad, Fate de hecho estaba en la lista de juegos a, a hacer para one shots Porque El sistema está bueno Y sobre todo Fate avanzada Gracias, nota <risa> Lo voy a anotar Carlos Vos que estabas dirigiendo la partida con navios Estoy pensando en mi party de verron Darles un airship Para que exploren el mundo Algún consejo para saber Cómo masterar sesiones Donde estén en el barco Algún consejo para batallas navales aéreas Podría usar las stats de DM Guide Y de Ghost the March Sí, si no me equivoco, en el, en el DM Guide hay un, hay un airship entre, entre, en los stats. Está re bueno. Y la idea de, de tener un barco como, como en una campaña en que los, las cosas suceden ahí es que tenés escenas de un cuartel. O todo, todo el tiempo en el cuartel y cada tanto algo sucede afuera o llegan a otro lugar y de repente el cuartel se vuelve eh, una segunda locación. O, o, o la cabaña o la carpa para dormir eh, Pueden pasar muchas cosas ahí adentro Generalmente lo que tiene interesante es que Si hay algo ajeno al barco Toda, toda la tripulación va a estar interactuando con eso Porque todos quieren eh, la estabilidad que les trae Vivir con, el, con las personas que conocen Pero si viene alguien ajeno y genera algún cambio Van a estar todos atentos, van a estar todos ahí a ver qué pasa eh, O cuando viene algo, o algo sucede afuera eh, si vas a hacer sesiones en el barco este volando fíjate tener cosas que sucedan en el cielo Que tengan que atravesar tormentas O, o granizo, por ejemplo O pájaros gigantes eh, Habría que investigar un montón Yo para, para Nure me puse a investigar un montón de cosas Que pueden suceder en el mar Fíjate que, que puede haber interesante allá arriba eh, Pero pensá el barco como si fuera un cuartel una oficina Y todo lo que pasa ahí adentro Es eh, eso que vos estás buscando Esos consejos, digamos Pueden en algún momento llegar a ser como una comedia Tipo The Office o Parks and Rec eh, Que todo sucede en la oficina Y nada sale de ahí Bueno, es un poco eso también eh, Cuando sé bien las limitaciones de tu arco sabe, sabe bien en qué, qué hay en cada piso Así los jugadores también saben dimensionarse Ellos mismos Dónde pueden ir a dormir, dónde comen, dónde están De la cubierta, etcétera eso es importante. Bueno, a ver, voy a seguir buscando. Acá, acá veo que recién llegó lo del. Lo de Kensei Pistolero. <ríe> ah, queremos panchito y comprar por perílico. Ya lo voy a conseguir. La última sesión entraron claramente en un, en un taller interesante. Alex, estoy en una campaña donde se centra más la historia que en los personajes. No es que el DM nos prohíba hacerlo, solo que casi nunca tenemos momentos, por ejemplo, nunca hemos tocado la relación de mi compañero Warlock con su patrón. Bueno, la, la verdad que si bien es una pregunta medio ya trillada a esta altura, la mejor manera es charlar. Decirle, che, mirad, no, No estamos sintiendo que tenemos espacio para rolear nuestras cosas tampoco. Como que es, no sé qué nivel son, pero por ejemplo, no importa, digamos. a nivel 8, digamos, un brujo que nunca tuvo con su patrón Es como que tiene magia gratis <ríe> Nunca tuvo ninguna complicación por ser brujo eh, nunca, nunca se le pidió nada a cambio de sus poderes eh, Eso es... Eso es eh, como que se pierde mucho porque gran parte del rol de brujo es Tener ese, ese, ese, esa instancia de privacidad rolera con tu patrón pero tendrían que hablarlo y decirle, che, mira no. La historia está re buena. Pero nosotros estamos afuera de ella. Como que solo la vemos pasar por adelante nuestro. Y o le influenciamos un poquito. O no tenemos la posibilidad de nosotros de expandir nuestras relaciones. Es importante ahí hablarlo. Alex24. Quiero crear un setting. ¿Cómo debo hacerlo? La, pregunta es, la respuesta es re larga. Pero hicimos una serie de streams de world building. Están todos ahí. Lo que yo hice fue eh, Separar El proceso de creación de setting en, en varias partes Y charlar con el chat Que estábamos en ese momento eh, Las preguntas y los obstáculos Que yo encontraba o que yo sabía que iba a haber Para crear ese setting O esa parte de setting Creo que son 5 o 6 streams Estuvieron re buenos Al final se creó algo, todavía no terminé el documento Quiero que quede lindo Pero la idea es que tenés que hacerte muchas preguntas y responderlas todas, en, en los streams tal vez te va a ayudar que van a estar en algún tipo de orden, pero bueno, es mucho más larga la respuesta. Carlos, en día en día quinta edición, el tema de los escudos, no importa si un escudo es corto de madera o un escudo torre, cuerpo entero o acero forjado, ¿pesan lo mismo y defienden lo mismo? Defienden lo mismo, sí, según las reglas todos defienden lo mismo, pero el peso no, el peso va a variar, depende de qué estén hechos. Ahí ya depende del DM y el peso que lo utilice Porque Obviamente un escudo de madera no va a pesar lo mismo que un escudo de metal sólido Pero sí es extraño que defiendan lo mismo, ¿no? <risa> en en 3.5 había como una pequeña diferencia entre los escudos Pero acá, acá ya se perdió eso Pero se perdió por una cuestión de, de agilizar las reglas uh -huh. Eso es todo eh, Pero bueno Pesar lo mismo no pesa lo mismo, pero defender lo mismo sí. Ahora, modifiquen, la, modifiquen los escudos como quieran. Nota: Crea las mazmorras teniendo en cuenta la salida de los personajes, o sea, si ¿sí uno es mago y otro es ladrón, o solo te fijas en el nivel. Yo solo me fijo en el nivel para saber, digamos, los desafíos que puedo llegar a poner. Pero mis mazmorras principalmente dependen de la historia que estoy creando. A veces. Eh, a veces, eh, en lo general, los jugadores deciden si van a entrar o no al dungeon. Eh, muy probable que lo hagan, porque se llaman calabozos y dragones, ¿no? <risa> Mazmorras y dragones están en nombre. Pero siempre de, depende de la historia. Por ejemplo, hicimos el, el dungeon adentro del cuerpo del gigante, que estuvo buenísimo, la pasamos re bien. Y, y nadie de ahí, del grupo, estaba preparado para estar caminando dentro de un. Un pulmón <risa> Así que sí, solo, solo el nivel Le Wolfman, ¿probaste Pathfinder 2? ¿Qué te pareció? Si es que lo probaste Todavía no probé Pathfinder 2, pero Lo voy a probar dentro de poco Y algo que se está gestando Wolfman 2 Le Wolfman Y tengo muchas ganas de probarlo Porque sé que Pathfinder 1 mantuvo Esa, esa parte de 3.5 De que vos podías armar tu personaje, hasta el más chiquito detalle eh, y Pathfinder 2 probablemente lo siguió y eso lo expandió un poco, así que está muy interesante todavía no lo leí, pero ahora dentro de poco lo voy a probar y ya les voy a decir bien bien qué hacer porque además también tenemos ganas de hacer videos de Pathfinder 2 pero... y, y no creo que falte mucho para que hagamos videos yo, yo quiero in, in, in, estar muy basado en la parte de las mecánicas nuevas porque hay mucho, hay mucho parecido con de todavía, digamos, eh, la fantasía mágica se mantiene en, en, en la línea histórica o, o la narrativa que se quiere lograr eh, y también tiene mucho combate táctico tal vez, eh, a, al tener más eh, especialización o más detalle, el personaje en Pathfinder tiende a, puede ser un poco más táctico, pero bueno, son detalles mínimos entre, de diferencia entre los dos Yeah, así que atento, voy a, voy a, voy a, voy a probarlo y le voy a contar qué onda. ¿Dónde estamos? Tantuli, hola Lion. Según vos, en una campaña en la que el objetivo es derrotar al rey tirano, ¿qué no puede faltar o qué me aconsejás para agregar como GM? Bien. <risa> o sea, hay que derrotar al rey tirano. Sí, ese es el, el boss final. Hay algo en el medio que no puede faltar. Bien, me gusta. Eh, yo creo que lo que no puede faltar es un traidor a la party, un traidor al grupo. Como alguien que los ayude y después no los ayude más, o ayude al rey tirano, o se ayude a sí mismo. Estaría buenísimo. Siempre está bueno, no estaría buenísimo. Siempre está bueno digamos que haya un NPC que de repente los traiciona y agarre la cara a los jugadores como No, uno que diga, oh, ¿por qué? Todo es terrible. Y otro diga, yo sabía, yo les dije. Eh, eso siempre está bueno eh. A ver Para mí un traidor Un traidor Un vaquero ¿Qué patrones te gustan más para los brujos de D&D? No leí los últimos Pero a mí me gustan mucho Los de las hadas porque son divertidas las hadas en D&D Y el de... Y el que es medio Tulu, pero porque bueno Porque Tulu tiene un lugar especial en mi corazón Nota Estoy jugando una partida de D&D Donde el máster no permite la regla de franqueo Porque dice que en las batallas se forman trencitos interminables Y no le gusta A mí no me molesta ¿Pero qué te parece a vos como Master? A mí no me molesta, pero... Eh... Lo que, lo que noto digamos, de esa respuesta es que esas batallas son sumamente estáticas. Que los NPCs no se mueven, se quedan, llegan a un punto donde lo consi que consideran, digamos, tienen la, los la, el, es el, el lugar del tablero más táctico posible y se quedan quietos. Y después viene otro y lo flanquea y se flanquea. Eh, suena como muy estática esa batalla. Tal vez faltaría un poco de movimiento. Eh, tirar sobre los NPCs. La idea del flanqueo. Principalmente es para eso. Vienen dos personas y flanquean a otro. Esta persona tiene que alejarse de su flanqueo. Y al contrario, para mí no genera que se quede estático. Genera que se muevan todos. Porque nadie quiere estar flanqueado. Porque estar flanqueado es peor. Entonces van a tratar de evitar esto todo el tiempo de moverse sin parar. Eh. A mí me parece una regla copada para que se genere esto de movimiento. Incluso girar sobre la casilla del enemigo. Para evitar el franqueo está bueno tu, tu, tu, tu. Sigamos tu, tu. No estamos Carlos ¿Cuál ha sido tu anécdota o experiencia donde tú como DM o como jugador tuvieron que poner alto en la mesa Por alguna situación incómoda con otro jugador Como ofensas, insultos, bromas, subidas de tono ¿Para esto recomiendas la regla de la tarjeta amarilla para advertir a alguien que se siente incómodo? Nunca tuve que usar la regla de las tarjetas, generalmente era eh, de tener la mesa y listo. De hecho, muchas veces, eh, sobre todo de joven, no sabía cómo lidiar con eso y seguíamos jugando, re, re extraño todo, hasta que se termina la sesión y después tal vez no jugar nunca más. Eh, recuerdo una vez haberme cansado de, de la persona que estaba dirigiendo porque no estábamos jugando una historia, estábamos como escuchando lo que hacen sus NPCs todo el tiempo y era vampiro y se perdía mucho de eso, dije ¿sabes qué? mi personaje se va a caminar al amanecer, se prendió fuego murió, y murió, yo me fui de la partida, no sé si siguieron allá ellos, eh, pero eh, lo, probablemente digamos cualquier persona que, que haya de, después de cierta edad mía, nunca tuvimos esos problemas tampoco muy graves, las veces que sucedió esa persona, ya está, se terminó la aventura, no juega más con nosotros Fue Y seguimos nosotros nuestro camino Y, y, y ahora mismo Dudo que alguna vez pase eso eh, Sobre todo en el grupo que tenemos ahora Y si llega a pasar Ya estamos ya, ya, ya creo que estamos todos listos Para tener esa charla en ese momento Nada de tarjetas, nada de, de, de Mecánicas Nos conocemos mucho, somos amigos Hace mucho tiempo como para tener Una discusión eh, para no poder tener una discusión adulta y Jake. Y la que todos podamos llegar a un entendimiento. Santuli. El color cromático de Kaiden es una referencia a la tendencia de Bachi a cambiar el color de su pelo. <risa> no sé. No sé. Puede ser, puede ser. Eh, hace mucho que no se tiñe. Va, de hecho, yo la tiño Bachi. Hace mucho que no, que no me dice cambiar el color de pelo. Si estás en una heladería, ¿de qué sabor de helado escogerías? A mí me gusta mucho el eh, chocolate amargo. Pero lo cierto es que voy variando. <ríe> pues Nos vemos, vaquero. chacha. ¿Dónde estamos? Santuli San. Kaiden <ríe> es una incomprendida. Me sorprendió saber que tiene 20. Carlos. ¿Crees que en ocasiones sería bueno hacer combates de cinemática donde los jugadores y los enemigos solo rolean lo que hacen y no se tiran dados? ¿O crees que... Sea un arreglador o siempre tirar dados Para mí es una, es una herramienta para aprovechar No todos los combates tienen que empezar y terminar en el tablero sí o sí A veces puede haber un poco de cinemática eh, Hasta llegar a la instancia del tablero O, o incluso eh, puede haber combate con dados sin tablero Para generar esta situación de que en la cinemática podés tomar decisiones pero va a llegar un punto que, como son las reglas de D&D, que todo está tan medido dentro del tablero que se, que se vuelve un juego de miniaturas Que eh, vos vas a tener, que es por el tablero, porque los jugadores lo van a necesitar Tal vez tienen un aura y quieren saber si le afecta o no Tal vez tienen un, un arco y quieren saber si llegan o no, o si tienen línea directa para pegarlo o no eh, Pero son herramientas para, para, para empezar y terminar el combate seguro, que se pueden usar re bien tu tu... tu. Carlos, estaría genial, las niebla nuevas responde, Donde los jugadores responden, no como jugadores, sino como personajes Sí, estaría re bueno <ríe> Yo como Manreal. Eh. <ríe> Adex, ¿cómo introduces el factor de... factor? Más 18 a una partida Escena donde los jugadores se involucran escenarios de gore, violencia y obvio o sexo Eso es algo que lo tenéis que charlar antes de empezar a jugar ¿No? De, de establecer Chicos, miren que esta, en esta partida... Los planes son estos, ¿no? y una vez que vos estableces tu interés de la partida, el resto de los jugadores te decían, bueno, mira, esto a mí me interesa, esto no me interesa. Se, eh, se hace mucho en la sesión 0, cuáles son los límites que cada uno quiere poner en cuanto a lo que son la narrativa. Por ejemplo, tal vez a alguien no le interesa una escena de tortura, para nada, y es válido. Entonces la idea es que si esa persona en la sesión 0 establece, che chicos, miren, yo hasta acá, eh, esto no me interesa a mí, Podemos no hacerlo Y sí, la respuesta es Sí, no lo hagamos Y, y vamos a jugar rol Vamos a pasarla bien Lo mismo para cualquiera De los otros tópicos eh, Que se pueden llegar A generar problemas No solo eso Sino que si, vos, si, no, si no hubo una sesión cero O si hubo una sesión cero Y esto no se dijo Pero se llega a rolear Algo así Y alguien Se siente incómodo Y lo dice También se tiene que terminar ahí eh, Ahora mismo Nosotros Como que ya sabemos hasta dónde llegamos los demás. Eh, yo sé digamos hasta dónde puedo estirar. <risa> Tengo el cordón, ¿no? <risa> eh, Ya sabemos hasta dónde podemos estirar las cosas. Por ejemplo, hasta dónde puedo eh, demostrar alguna escena de violencia con el grupo o, o hasta dónde me interesa estirar a una escena erótica, por así decirlo. Eh, y nadie se va a sentir incómodo. Lo mismo para ellos. Yo creo que hay como un respeto general. Pero, para... Volviendo a la pregunta. jugando con un papel? Respondiendo, volviendo a la pregunta. Hablalo con el grupo. Hablalo con el grupo y estate atento si... A, luego de hablarlo, a alguien todavía le hace ruido esto. le, le causa alguna molestia. Sigamos, sí, sigamos, sí, sigamos. Sí. Un ya se fue. Ahí veo las advertencias de Luciana. Eh... <ríe> Sonrisa será mi favorito. Tuputu. Dan Pakuma. ¿Cuántos tipos de bolitas tiene pesadilla distante en su repertorio? Sabes que no sé. Tenía yo anotadas algunas, algunas eh, copadas. Pero tampoco quería irme demasiado lejos. Como que quería que sea bien básico el personaje. Me van a encontrar que más si vieron el video, los libretos del personaje. Eh, son muy variados. Y si el que elegí yo es la persona que no tiene poderes. Y depende de el equipo que tenga. De, de, de, de, de. En mi caso tiene una gomera con bolitas. Así que bueno, vamos a hacer que las bolitas sean copadas y tienen algo, algo interesante. Eh, algo así tipo a la flecha verde, pero con, con bolitas y una gomera. Eh, no anoté mucho más que eso, porque es mucho más narrativo que. que específico. Tu, Capitán Bardo. Los otros días, charlando con un DM muy influyente de la comunidad de rol latina, me dijo Dirigir de ID es como dirigir Tulu y viceversa. ¿Es cierto o he sido víctima del tan, de tan afamado cuento del tío? Lo cierto que... Una vez que dirigís un juego, la experiencia a dirigir otro juego no es muy diferente. Para nada. Vas a tener que aplicar el sistema cuando sea necesario Pero el resto del tiempo en el que no estás aplicando el sistema Estás haciendo lo mismo que antes Estás estableciendo una escena, estás interpretando NPCs Estás dando pistas, estás eh, engañando a los jugadores Todo eso se mantiene, no importa qué juego hagas la única, Lo único que, que se que cambia es en la, en la parte de aplicar la mecánica Pero... Nada más. Después, si estás dirigiendo terror en La Llamada de Tulu y dirigís terror en D&D, probablemente sea similar en la experiencia en cuanto a lo que vos haces. Vas a tener tus propias herramientas de narración, no sé yo tal vez sos una persona que interpreta muchísimo a los NPCs y los exagera un montón. Probablemente lo hagas en los dos juegos, o en los 14 juegos que dirijas, o en la cantidad de juegos que, que hagas, porque es tu estilo. Entonces eso se va a mantener a lo largo del jueves. La, en el único lugar que cambia es en la parte de aplicar el sistema. Tal vez incluso en el tipo de historia. Supongamos, vos jugás 1920, 1920 en la llamada de Tulu. Es muy probable que eh, la cantidad de combates sea reducida y eh, sean de otro estilo. No haya tanto digamos, enfrentamiento cara a cara, sino un tipo de escondidos tirando tiros o escapando en un auto. En DD, los combates. Vamos a las piñas, no importa nada, entonces ahí también te eh, quiere otra diferencia Pero esto, eh, los combates no son otra cosa que aplicar el sistema un rato más largo <risa> Estás jugando con un papel Así que para, es, esa es mi opinión, para mí la experiencia de ser DM no cambia, y no, impo, y, y, depende, no importa el juego digamos. Lo que sí cambia es aplicar el sistema que estés usando Alex, para los DMs de paga, estoy dispuesto a pagar por una campaña, pero lo que me da desconfianza es que si un DM que ya conozca el juego, ya conozca mejor el juego. Claro que juega con un DM que no sean los mejores, pero creo que hay un problema cuando yo tengo que dar dinero. ¿Crees que debe haber una certificación para DM de paga? Esta es una buena pregunta, y es un tema que quiero charlar hace rato, sobre todo en el podcast, porque... <risa> <risa> eh... Si vos estás ofreciendo un servicio, sea cual sea, en el cual la gente te va a dar dinero a cambio de vos proveerle ese servicio, probablemente tengas que ofrecer cierto... Eh, este servicio tiene que, tiene que tener cierta categoría, ¿no? Vos tenés que dar algo súper cool. Es lo que yo sé de los DMs que, que ofrecen sus servicios de DM eh, pagados, ¿no? Tienen su cuenta de Roll20 o de Foundry o de lo que sea, de la plataforma que usan para dirigir. Súper completa Se conocen las aventuras oficiales de pe Tienen muchísimo material con para usar Saben interpretar, lo que sea, digamos Tienen, tienen un buen servicio que ofrecen eh, Entonces eh, No sé si hay una certificación para hacer... de. Porque los, lo, lo, lo Estás haciendo arte, digamos, sos un artista y... Tal vez consigas títulos de teatro, tal vez de narrador, lo que sea Pero tal vez alguien que estuvo haciendo DM durante 30 años También puede hacer una campaña igual o más divertida que la tuya Entonces no sé cuál sería esa certificación eh, Lo cierto que es algo que, si bien sucede hace mucho tiempo Esto es algo que viene pasando hace mucho Ahora mismo está pasando cada vez más Y está como en, en, en su vida esto de eh, pagarles a los DMs a mí me parece una gran, gran idea porque hay mucha gente muy, muy copada que la tiene re clara y tiene el tiempo y la disponibilidad de poder trabajar lo que les gusta. Y dan un servicio que está buenísimo. Lo, es posible que, que si encontrás un DM al cual le pagues, juegas una partida con él y no, y no te gusta. Sí, es re posible. Pero es lo mismo para cualquier otro servicio que vos pagues. Que... que Vas a, vas a comprar algo y de repente no te gusta o no te satisface o no cumple las expectativas que vos tenías. Eso es re común. Ahora, también es muy común que vayas a buscar algo y digas, hey, esto está buenísimo, esto es mejor de lo que esperaba. Entonces, en, este, en estas cosas también imagino yo que es un poco de buscar la conexión que tenés con la otra persona. Seguramente el DM le va a, dar, le va a poner toda la onda que pueda a dirigir. Y seguramente esté abierta a negociaciones sobre es lo que es SPR y demás, así que eh, yo no creo que se necesite una certificación para nada lo que sí considero que las personas que te van a dirigir y vos le vas a pagar probablemente traigan un espectáculo en serio, yo creo que esas personas se tienen que preparar de verdad como que si son buenas improvisando, van a improvisar un montón y la van a pasar buenísimo pero en el momento que necesiten usar material que tienen preparado, lo van a tener porque eh, Estás yendo a la casa de... Ari, o estás yendo a una mesa de, de amigos... Que están poniendo plata para que vos estés ahí... Es, es una responsabilidad muy grande... Eh, no solo eso, digamos... Eventualmente en este, en este circuito... Se va a generar algún tipo de reputación... Y, y en estos lugares donde... Vos sos tu reputación... Porque así es el servicio... Vos vas a querer tener una buena reputación... Porque, porque querés, que, querés que la gente diga que sos buen DM... Y que te, a más gente le interese... Que vos les dirijas... Entonces... No hay nada, Para mí no hay, no hay ni puede haber ningún tipo de certificación, pero sí es bueno tener mucha experiencia y estar preparado. Carlos, ¿qué opinas del sistema de juegos más realista como aquelarre? A mí me parece buenísimo. Si es lo que quiere el grupo jugar, es lo, lo mejor que hay. Eh, cuando se arma una partida realista, donde los jugadores van, digamos, al, a lo que existe, sin, sin delirar. Salen cosas excelentes, salen cosas excelentes. Adix. <coughs> Adix. El sistema de combate de D&D para muchos es bastante completo. ¿Cómo podría adaptarlo a otro juego? Y... El tema es, digamos, a qué otro juego querés adaptarlo. Porque... Si vos estás está jugando, qué sé yo, por ejemplo, un PBTA y querés usar el sistema de combate de D&D... Tal vez se complique un poco eh, Lo que podrás hacer es eh, O jugar de ID, esa es siempre es la solución más fácil O la otra es tratar de incluir pedazos del sistema de a poco Por ejemplo, el tablero Incluir el tablero y las miniaturas Eso de repente te va a dar distancias Y vas a necesitar velocidad, y vas a necesitar armas de arco, etc. Eventualmente vas a terminar haciendo un pequeño híbrido entre el juego y ID. Pero mi recomendación es que vayas agregando pedazos del sistema en vez del sistema entero de una. Porque, ¿a qué me refiero con agregar el tablero primero y tener distancias? De repente vas a saber que tu personaje va a necesitar un tipo de velocidad. Y tal vez en ese juego haya algo que mida la velocidad del personaje. Lo mismo para el ataque a distancia, etc. Y así, así, así. vas a saber, digamos, cómo moldearlo. Puede ser una buena idea. Nota Nunca vi una partida de Star Trek en ningún canal Pero para mí juega pila con rol ¿Te, gusta te gustaría hacer una en ese mundo y qué sistema usarías? <ríe> Star Trek Suena re interesante Star Trek La verdad es que Creo que vi una de las últimas películas y capítulos al azar de las series Pero si no me equivoco en esencia ellos eran científicos que iban a como Conocer otras civilizaciones, cosas, o viajar por el espacio, por el estilo Siempre había problemas, pero bueno, esa es la idea del show Y creo que es súper interesante, sobre todo si el grupo sabe Para mí, la, la, mi respuesta con estos, con estos juegos donde el setting ya es muy conocido Como Star Trek, Star Wars o lo que sea Está buenísimo como la eh, cuando la persona que dirige sabe del setting Cuando la persona que está ahí sabe de qué se trata todo Y puede usar el vocabulario del juego, o el vocabulario de la serie O del libro, lo que sea eh, y eso suma muchísimo ¿Qué sistema? No sé Yo tr trataría de usar algo bien simple eh, Estos juegos de una sola hoja, por ejemplo Como para Como para no Que no sea complicado al principio Para saber, digamos, de, de cómo, es el, el, el, cómo se siente el juego A medida que Que, que avanza, digamos cómo, cómo se siente el juego a medida que Vas roleando tener el phaser, por ejemplo Y cosas por el estilo no sé si da a entrar a... yo, bueno, vamos a jugar a Star Trek con Day de Quinta Edición. Ahí te empiezan a surgir un montón de preguntas, digamos. Bueno, pero... Las diferentes razas alienígenas, ¿qué bonificadores tienen? Las armas, ¿cuánto más daño hacen? Y de repente tenés que escribir todo un manual antes de poder empezar a jugar. Por eso optaría por algo un poco más... Eh, Fate, por ejemplo, que, que estábamos charlando. Eh, tipo sistemas más maleables para ver de qué va Eventualmente vas a encontrar algo que no está en el sistema Y va a ser único probablemente a Star Trek y lo vas a poder modificar Pero yo usaría alguno de esos sistemas, estos maleables, a ver qué onda A ver, a ver, a ver... Me veo muchos comandos Ah, tu, tu, tu. Ahí ve lo de, de Wolfman De una, estaría buenísimo <risa> eh, Después podemos charlar respecto de Pathfinder 2 Nota, ¿cuál es la diferencia más grande que tiene D&D con Pathfinder? La que te parezca más importante a nivel mecánico El problema, el problema era que yo solo me acuerdo de Pathfinder 1 Que era eh, simil 3.5 En Pathfinder 1 Que tenía, digamos, muchas, muchas similitudes con, con 3.5 la. Creo que la, la diferencia más grande estaba en que las clases tenían más poderes únicos. En, en Pathfinder, digamos. Como que el guerrero eh, era, era un poco más guerrero, si se quiere. Tenía cosas que vos ganabas, como maestría en armadura o algo por el estilo. O maestría en armas. Eran únicas del guerrero. Eh, no, en 3.5 el guerrero solo ganaba dotes. Dote, dotes, dotes, dotes, dotes sin parar. Eh, en Pathfinder Era como mucho más Especializado en su propia clase Y eso se aplicaba a todas eso, estaba, eso era muy diferente y estaba muy bueno Te veo Oh, Hasta acá respondemos preguntas Fua, Me quedaron 15 minutos Espero haber respondido todas <risa> eh, Bueno Algo más La producción que tenga que hacer creo que no, eh. creo que hasta acá llegamos creo que es un buen momento para cerrar el stream me parece <risa> eh, pero uh, vamos a repetir los anuncios y así todos lo saben el primer anuncio es que volvimos a los streams habituales de la taberna vamos a organizar los horarios pero también no teniendo en casa así que vuelve todo Sí. Estamos haciendo una colaboración con la tienda Akataka Van a ver muchas cosas en las que ellos van a aparecer como colaboradores o sponsors Sobre todo videos, algunas cosas Y eso está muy bueno Estamos muy contentos uh, El otro colaborador es el Mado3D pueden, pueden chequear su Instagram Y si tienen interés en comprarle miniaturas Hagan logos, están buenísimos Mándenle fotos, mándenos fotos de lo que sea que le compren Porque el trabajo es excelente Y si le piden, si piden que las pinte lo va a hacer y un nivel de detalle que no les puedo explicar. Uh, y eso creo que son todos los anuncios. Voy a Anuren mañana. Sé que la semana pasada no jugamos, pero ahora sí. Y voy a dirigir en mi casa. <ríe> Finalmente recontento. Uh, eso es todo. Así que muchísimas gracias por pasar a todos. Un montón de preguntas. Un montón de preguntas se sintió genial. Uh, vamos a um, dejarlos con el outro. Y vamos a hacerle reír a alguien. Así ustedes pueden seguir mirando rol.